Eh, en este video, como se nota lo que después, quería aclarar un par de cosas de lo que se hizo antes. Primero, no uso un Jarvis para hacer eh, eh, arreglar el tipo por errores que yo, yo tuve. O, bueno, no tuve, pero pues que se tuvieron eh, mientras se hacían las multicapas. Cuando eso sucede, pues no, pues dice, bueno, ya que, y busca otra solución o busca otro. otro Jarvis no se puede usar eh, ni el Jarvis ni la refactora. Para cambiar un portal así solo porque se me fue un link mal. A no ser de que pues sea muy necesario. Si estoy haciendo si una planeación. Pero si estoy jugando yo solo. Y estoy simplemente por jugar sin hacer un plan. hacer esto exactamente es estúpido. Yo lo hice porque tengo muchos y quería mostrar mis virus. Para que quedara en video. Pero pues eso no se hace. Eh, bueno. Lo siguiente es que creo que muchos no entendieron. Porque como yo no linkeo. Eh, eh, se ve lo de las llaves Vamos a ver, digamos, este portal Me va a decir que aquí debería salirme las llaves Pero no me salen porque estoy encerrado Y no tengo llaves de portales como este Me dice que no tengo llave ninguno de estos Bueno, estos son verdes, pues tampoco los podría linkear No tengo las llaves de esos portales Pero, si sí tengo una llave un portal el link Entonces modos aquí me sale una lista de llaves si tuviera más llaves me saldría una lista más grande entonces aquí tenemos una del cerro de guadalupe como puede ver nos va a acercar portal este es este cosito rojo bueno ese cosito rojo que no sé cómo con madre señalar eso linkear hacia donde va a salir el link podría yo linkear no sé si hacerlo porque es que es una forma de bloquear también no puede pues escoger así buscar como estamos viendo en el video le está diciendo busque esta llave busquen digamos eh, cerro de guadalupe y apenas ahí se quedaba ahí y le decía confirmar confirmar pero se puede dar confirmar que no sé si bloquear así ahorita miramos cómo está el emo y como vemos si en ese aro el árbol rojito, el árbol rojito ¿Cuál es el portal que se va vale? a alimentar? Digamos, si no tuviera este link Atravesado aquí Este, este link Me saldrían los dos portales Me saldrían estos dos o estos dos portales Entonces el árbol rojo que se ve ahí Ese abrito que hay ahí Se vería sobre el portal que uno escoja Uno si tuviera varios aquí cerca Uno simplemente el, el portal que uno quiere Si no pues los tiene así cerquita eh, acabamos de todo más fácil, pero no tiene el aro azulito como que se ve en este lado hicimos ese ¿sí? azul no, yo creo que el de mejor sí, esas cositas azules no, no las tiene este portal porque yo no poseo llave esa o porque no puedo limpiar ese portal yo con ese cosito que da vueltas esos tres trapecios que dan vueltas no sé eh, entonces el que va a linkear el que uno lo señala Y queda así en rojo Este yo no lo puedo señalar porque no tengo portal aquí Pero digamos que si sí tengo portal Que lo usa Para poder Entonces estaba señalando este portal Vamos otra vez a ver Señalo este portal y Como vemos hay un portal Cuando decía que quitar algo de las llaves bueno, creo que en este video Que se quite algo de las llaves Es esconder esa cosita Esa vaina de las llaves como podemos ver, entre, quitemos ahí, eso, este link se cruza, este, entre estos dos yo tengo la llave, pero este link se atraviesa, así atravesado entre los portales, como se ve este, este, este, este, este link, no puedo moverse porque no se mueve la pantalla, como se ve en este link, si este, uno no puede quedar entre este este portal porque se atraviesa un link, eso es lo que uno quiere decir cuando dice se, se, se atraviesa un link. Entonces, para poder linkear entre estos dos portales, tendría que desaparecer este link cosa que es que no puedo hacer. Por eso dijo que si yo quisiera, pudiera linkear hacia Guadalupe. Miren, miren, miren vamos a ver cómo está Guadalupe, de todas formas. aquí ¿Sí tiene buenos modos está por donde linkeo. Tiene un AXA. Tengo llaves de este otra guarda de una cápsula, luego miramos si lo si hago link o no, porque sería bueno pues lo que o sea, lo que haría todo si y aquí para allá lo quería con un link, nadie podría linkear ni verde ni azul de allá para acá y allá para acá, de aquí para allá normalmente lo hacen mucho entonces está tentando mucho, yo no hago links pero me tienta hacerlo simplemente por, por bloquear y cortaría la llave, la otra llave. Eh, la cantidad de links que tengo 898, pero es que llegaría a 899, casi 900. Un, un límite muy poquito para pasar a la otra más y no quiero. En files, no lo tengo muy alto, 272. Y si y está más lejito, pero podría linkear y bloquearía eso. No luego lo pensaré eh, Si lo hago no Pero esa es la idea Cuando aparecen hacen links Uno saber cómo es que se expresan los links eh, Como cuando se aparecen aquí las llavecitas Hacia donde uno quiere linkear buscando la llave Esto sirve mucho cuando uno tiene Para a linkear a cosas muy lejos Muy muy lejos Lo más recomendable es lo siguiente Ya que uno tiene un montón de llaves basura Bueno, o la gente normalmente tiene un montón de llaves basura Uno coge y esconde todas las llaves en cápsulas No importa que sean llaves de cápsulas Pueden ser llaves normalitas Pueden ser de esas llaves, de esas cápsulas, digamos. Pueden ser de estas cápsulas. Guarda todo el montón de basura de llaves. Y deja solamente la llave que uno va a linkear en el inventario. De tal forma que es él va a empezar a calcular. Así no alcance a calcular. Le va a decir... Ve, solo tiene como que esta llave para, para linkear. Y usted le dice Pum, confirmar, ¿no? Confirmar. No lo voy a hacer. No sé si hacerlo. Pero... Es que aquí se podría estar y no tengo ya. tengo las dos llaves y esas llaves casi ni las uso. Que yo voy a limpiar. No, no se limpia. Bueno. Para, si uno tiene solamente esa llave, para abiertamente hacia, hacia el portal que está así lejos, sin importar hacia dónde quede. O sea, si uno va a linkear inter, links intercontinentales o internacionales, pues lo mejor es uno coger y dejar solo las llaves que no va a hacer los links. Para así evitar que el, el, el, el, el juego empiece a calcular una por una, porque luego calcula una por una sin posibilidad de, de linkear hasta una cierta distancia y para allá esto marco le salía en amarillo le dice puede que le salga el link pero no, no necesariamente puede que le salga porque no sabemos no hemos calculado entonces eh, si uno quiere el eficientemente para de lejos es mejor guardar todas las llaves basura y dejar solamente las llaves que se van a usar en la operación bueno Eh, espero que les haya quedado claro multifields. Eh, luego va a venir otro video también, un poco más corto de multifields y otros más. Eh, bueno, no haciendo más, pues me dirán que no, no se entiende o que problemas hay. Además de que eh, a veces se me queda un poco trabado y el audio no se escucha bien, pues seas problemas de equipo. Yo no tengo un equipo muy bueno, un motor de 2015, eh, pero con ese juego se puede hacer muchas cosas. Bueno, antes sí, nos vemos.